Hola yo soy Olga Semoret, esto es Mujer Cronopio, bienvenidos, hoy estamos desde el viejo puerto de Montreal, aquí atrás tenemos la carpa del Circo del Sol y hoy quiero hablarles de productividad, pero voy a hablarles basados en un artículo de este libro, Foco, de la Harvard Business Review Press y quiero darles unos consejos de productividad para la gente que odia precisamente los consejos de productividad. Lo primero que tienes que saber en cuanto a la productividad es que no hay un método certero para ser más productivo Sí, yo vivo dando consejos de productividad, pero hay una cosa que tenemos que aceptar, desde el primer momento y es que la productividad depende de cada quien, no hay nada maravilloso e incluso si un método te funciona probablemente es porque lo cambiaste y lo adaptaste a ti. Así que hay un vasto universo de reglas, métodos, siempre recuerda que esas reglas y esos métodos te tienen que servir a ti, que a lo mejor lo que me sirve a mí y probablemente eso es lo que vaya a pasar no te va a servir a ti, así que tienes que adaptar. Cuando hablamos de productividad, muchas veces hablar de compasión suena un poquito raro, pero no. Una de las cosas que tienes que saber para ser más productivo, no solamente en tu trabajo, sino en tus proyectos personales e incluso con tu familia y aprovechar el tiempo que tienes con ellos, es tenerte compasión. Y eso quiere decir que vas a entender tus emociones, es decir, es como casi una autoempatía y esa autoempatía va a hacerte más sincero contigo mismo y cuando estés trancado en algo, cuando sientas que no puedes avanzar, cuando sientas que no eres productivo, que la inactividad te está matando, la verdad es que tienes que decir, oye, estoy trancado, aceptar lo que sientes y lidiar con ello, ser compasivo contigo mismo. Cuando hablamos de productividad tenemos que entender que nuestro cuerpo es como un panel de control y ese panel de control te va a indicar con símbolos que por general lamentablemente son dolores, achaques, enfermedades o síntomas que aparecen como de la nada, te va a decir si hay algo que no estés manejando de manera correcta, incluso hay diccionarios de sintomatología que relacionan cada tipo de dolencia, síntoma, enfermedad con un estado emocional que está reflejando. Quizás eso para algunas es exagerado, pero les recomiendo que pasen por las librerías y lo compren para que vayan entendiendo mejor cómo funcionan sus procesos corporales y relacionar esos con sus procesos psíquicos. con las que siempre lidiamos cuando hablamos de productividad es cómo mantener el foco. Te voy a dejar un video por aquí o por aquí, por donde salga, acerca de cómo funciona el foco, cómo es el proceso de distraernos y perder el foco. Y además tengo otro video que te voy a dejar por aquí arriba en el que hablo precisamente de cómo mejorar a nivel macro y a nivel micro tu enfoque. Sin embargo, lo que quiero hacerte ver aquí es más... Buscar el foco porque cuando estamos enfocados quiere decir que vamos a obtener resultados y son resultados que tienen que tener un propósito. Tengo otro video también que habla del propósito, te lo voy a dejar por aquí arriba, ya tú sabes. Lo que te quiero decir con esto, una vez más, es que mantenerte enfocado te va a mantener más cerca cada vez de tu propósito cuando eres capaz de encontrar ese propósito, de ejecutar las tareas que te van a llevar a realizar ese propósito es algo muy placentero y muy satisfactorio y va a ayudarte a que la productividad aumente porque te sientes motivado. Tareas que son como para un extraterrestre Suponiendo que el extraterrestre tenga más inteligencia y más capacidad de acción que nosotros Pero lo que te quiero decir es que si tú vas a escribir un artículo Y te sientas a escribir el artículo Probablemente no salga nada, termines viendo una serie de Netflix O cualquier cantidad de videos en Youtube Como este que estás viendo ahora Pero lo que te quiero decir es que ¿Por qué en lugar de escribir un artículo y sentarte a escribir un artículo No escribes un outline? No escribes un guión, no escriben ciertos puntos que quieres rellenar y vas paseando por esos puntos hasta que completes el artículo. ¿Qué tal si aplicas eso a todas las cosas? Divide y conquista. Muchos escritores y artistas siempre dicen que que me encuentren trabajando Y es verdad, no esperes a que los planetas se alineen No esperes a que caiga algún régimen en algún... No, mentira, nada de eso Pero no esperes a que pase algo especial Para que comiences a trabajar Quizás podemos poner esas excusas para no ir al gimnasio Bueno, voy a esperar al lunes No, vamos a esperar al martes porque el lunes tengo una cita No, dale de una vez Es decir, si tienes algo que quieres hacer Siéntate y hazlo conectar la idea del final de este video con la idea que te decía al principio y al principio te decía que no existen métodos milagrosos para la productividad que tú tienes que descubrir qué te funciona a ti Así como tienes que descubrir eso, también tienes que entender que la productividad cambia así como cambias tú. El que eras hace un año no es el mismo que eres ahora y lo que te funcionaba hace un año quizás no te va a funcionar ahora. Así que la productividad es algo que se tiene que ir moviendo en el tiempo. Tienes que tener la valentía de dejar ir los métodos que te funcionaron. Por ejemplo, les cuento mi historia Y es con el Bullet Journal Yo empecé este canal haciendo muchos videos de Bullet Journal Porque en realidad invertí tiempo, dinero, esfuerzo en el Bullet Journal Hasta que descubrí que el Bullet Journal no me sirve para nada Que no lo puedo mantener y que realmente no me sirve Así que, ¿qué voy a hacer? Pegarme el Bullet Journal hasta que me frustre, me deprime y me anguste Porque no complete el Bullet Journal No, tengo que dejarlo ir y pasar a lo siguiente Así que, no se preocupen si invirtieron dinero, si no invirtieron, si invirtieron tiempo. Sí, yo sé que duele, pero lo mejor es que encuentren el método que a ustedes les va a funcionar. Humildad. Tienes que aceptar el lugar en donde estás y aceptar que tienes un camino por recorrer. Y aquí se trata de disfrutar el recorrido, de darte cuenta que estás en un punto que ni siquiera es parecido a lo que quieres llegar. Pero sobre todo que te des cuenta que el solo hecho de llegar, el solo hecho de disfrutar y estar presente en ese camino importa muchas veces más que la meta. Sí, yo sé que es algo trillado y es un poco loco decir que recorras un camino sin ver la meta porque la meta es a lo que queremos llegar. Entonces, ¿para qué recorreríamos el camino si no queremos llegar a la meta? Y así podemos ir filosofando ad infinitum. Lo que te quiero decir, creo que te lo puedo decir mejor con estas fotos. Estas fotos son de un viaje a Taduzat en Quebec, en el que fui a observar a las ballenas yo hice que una de mis metas con mi super lente y mi super cámara fuese tomar una foto de la cola de una ballena porque sí, no sé por qué me obsesioné con las colas de la ballena así que en las dos primeras fotos ven que alguien se atravesó que incluso se atravesó mi dedo y se ve a lo lejos la colita pero la foto en sí misma no sirve para nada sin embargo en la tercera foto logro a lo lejos medio despejado ver cuando la ballena se va metiendo de nuevo en el agua y ahí capturó la cola ¿estas fotos son un fracaso? sí, como fotos son un fracaso no las puedo usar en ninguna parte pero fíjense que las estoy usando en este video y mientras les estoy contando esta historia estoy sonriendo al recordar cuánto disfruté tratando de tomar la foto perfecta de una cola así que sean compasivos y sonrían sonrían durante todo el camino no solo cuando lleguen al final gracias por llegar al final de este video sobre consejos de productividad para la gente que odia los consejos de productividad yo soy Mujer recuerda que si este contenido te gustó suscríbete, déjame un like déjame los comentarios cuáles son esas técnicas de productividad que te funcionan, recomiéndame algo a ver si me funciona también a mí otra cosa que te quiero decir es que esta tribu va creciendo, así que métete en www.patreon.com y ahí vas a ver cómo puedes interactuar con esta comunidad de multipotenciales en español. de... grave, sí. Yeah. <laughs>